Solo faltan 22 días para nuestra anhelada convención nacional que se realizará en Medellín, Colombia, los días 5, 6 y 7 de enero del 2019, donde recibiremos palabra, fuego, unción, fuerzas y sobre todo saldremos como antorchas encendidas para provocar el gran avivamiento que hace 18 años el Espíritu Santo ha estado realizando con hombres y mujeres específicos fieles y leales a esta bendita obra. Y sé que tú eres parte de los escogidos. Por esa razón te esperamos, no te lo pierdas.